Hola amigos de Noticias al Día, bienvenidos a su canal, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia. Antes de que demos inicio a nuestras noticias, no se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todas las noticias que subimos día a día y por supuesto seguir compartiendo este canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales y que seamos más los que hagamos parte de un cambio. Ahora sí, arranquemos. El gobierno dictatorial de Nicolás acusó directamente al dirigente opositor Freddy Guevara de terrorismo y traición a la patria. El fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró en un comunicado que Guevara tiene un historial de vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Según las declaraciones por parte de la Fiscalía, que una vez más se disfraza en buscar enemigos donde no los hay y así crear cortinas de humo que desvían la atención de lo que realmente está pasando. Tras detener sorpresivamente al dirigente opositor Freddy Guevara, el gobierno dictatorial de Nicolás reveló que el exdiputado fue apresado por las fuerzas de seguridad chavistas, acusado de terrorismo y traición a la patria. De acuerdo a su postura, obviamente atendiendo a las órdenes de Nicolás, así lo aseguró el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró en un comunicado que Guevara tiene un historial de vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Según la fiscalía aseguró que a este ciudadano que ha tenido una pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado con pruebas que nunca han demostrado, le serán imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria, consignó el fiscal Sa. Ahora si nos remontamos a meses atrás cuando las elecciones presidenciales de 2018, al igual que las elecciones de 2020 para la Asamblea Nacional donde impusieron a las malas al Bisparra y que les negaron la entrada a los opositores a ingresar al recinto para poder participar en la votación y posteriormente las elecciones para nombrar a la Asamblea Nacional del 2021, que de 220 escaños ellos los chavistas de manera fraudulenta se quedaron con 200. Vuelven a repetir la misma historia. Vemos que comenzaron a hacer el mismo modo operante, donde comienzan a perseguir, a a culpar y encarcelar y en muchos casos a desaparecer con el fin de no tener contrincantes que les puedan quitar el poder. Porque si tenemos buena memoria, recuerden que el chavismo perdió la Asamblea Nacional en el 2015 por voto popular libre, donde el pueblo se manifestó. Inmediatamente, el gobierno dictatorial de, de Nicolás creó la Asamblea Nacional Chavista, la Asamblea Nacional Constituyente que le quitaba poder a lo que el pueblo eligió que era precisamente la Asamblea Nacional. Después, cuando también por voto popular pierden cuatro de cinco gobernaciones, inmediatamente crean el famoso protector. O sea, otra gobernación chavista paralela que le quita las funciones a la que eligió el pueblo. Algo que resaltó en los últimos comicios fue que no solo persiguió el que descabezó a los partidos, que más competencia le hacían encarcelándolos y persiguiéndolos. Y Nicolás no contento con eso le coloca a esos mismos partidos directivas pero chavistas. Sin contar que los mismos partidos de izquierda que antes los apoyaban ahora se rebelaron y se fueron por aparte. Claro está que rodaron con la misma suerte que la oposición porque los anularon y los detuvieron. Ante todos estos acontecimientos surge una muy buena pregunta. ¿Vale la pena participar en las próximas elecciones cuando Nicolás en estos momentos comenzó a hacer lo mismo que siempre? Eh, ¿Es perseguir, encarcelar y de manera arbitraria hacer ver a sus contrincantes como terroristas y traicioneros a la patria? Pero bueno, una vez más siguiéndoles el juego en ese sentido, el funcionario chavista agregó que el Ministerio Público junto a todas las instituciones del país reitera su compromiso con la justicia en la defensa de la paz y la tranquilidad de toda la población ante los ataques violentos que buscan desestabilizar y generar zozobra. Rey Guevara, exdiputado opositor venezolano, quien fue acusado de instigar las protestas antigubernamentales de 2017 y posteriormente indultado en agosto del año pasado, fue arrestado este lunes. Si ustedes también recuerdan, el año pasado Guevara fue indultado por decreto presidencial el pasado 31 de agosto y abandonó el 9 de septiembre la Embajada de Chile de Caracas, donde se refugió el 4 de noviembre de 2017 tras ser acusado de instigar a protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año. Muy próximo a Guaidó, el ex parlamentario fue mencionado este sábado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante el balance que ofreció junto a la ministra de Interior Carmen Meléndez de los tiroteos que se azularon parte del occidente de Caracas la semana pasada. Causa indignación pero en él mismo mencionó un tuit que Guevara publicó durante los enfrentamientos entre bandas criminales y policías que paralizaron parte de la vida en el oeste de la capital entre el miércoles y el viernes. Dentro de todo lo que pasa en Venezuela, se pregunta, ¿es ¿qué tiene que ver el Acuerdo de Salvación Nacional con este megadrama que se vive en Caracas con las bandas armadas Apure y el Arco Minero? Solo con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional, el Estado podrá recuperar el control territorial del país, publicó de esta manera el exlegislador. Nicolás se refirió a los enfrentamientos el domingo, durante su discurso en los que fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Bolivariana y uno de la Guardia Nacional Bolivariana. En las próximas horas se conocerán más elementos y más pruebas de articulación de la ultraderecha golpista con este plan de violencia desatada, de terrorismo desatado, para tratar de generar lo que ellos decían, una insurrección popular armada desde los barrios de Caracas. Al respecto, subrayó que buscaban generar una guerra civil entre venezolanos. Sabemos que dichas pruebas nunca les van a presentar, además porque no las tienen. Por su parte, de manera tajante, Estados Unidos condenó energéticamente este lunes la detención del exdiputado opositor y las amenazas contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington y más de 50 países reconocen como el presidente interino de este país. En este momento tan cruciales, instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros en la condena de estos actos y a exigir liberación de todos los detenidos por razones políticas. Fueron las palabras de la subsecretaria del Estado Interina en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Shung, en su cuenta de YouTube Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió la liberación de Guevara, de quien se desconoce su sitio reclusión, según dijo Guaidó a los reporteros, el secretario de la OEA, Luis Almagro, cuya organización tiene sede en Washington, hizo responsable de la represión del presidente venezolano Nicolás del Bienestar de Guevara. De manera pronta, exigimos una inmediata liberación y que paren los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Denunciamos también persecución y acoso del gobierno dictatorial de Nicolás contra el presidente Juan Guaidó, agregó Almagro en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo, los representantes de Guaidó ante la Casa Blanca en un comunicado denunciaron que esa escalada persecución es la respuesta del gobierno de Nicolás a los esfuerzos por abordar una solución a la crisis de Venezuela a través de un proceso de negociación con la facilitación de Noruega y el apoyo del mundo democrático, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Por último, de manera rápida, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales para que emitan una condena enérgica, agregó la nota, titulada Alerta Diplomática y en la que advierten del intento de secuestro de Guaidó y denuncian la detención de Guevara. Y bueno amigos, hemos finalizado esta importante noticia. Cada día pues la represión es más la que se vive en Venezuela y pues en este momento es cuando más necesitamos que países internacionales estemos apoyando a Venezuela. Una de las maneras que tenemos nosotros de, de protestar y estar ahí con los venezolanos es en estos medios de comunicación transmitiendo estas noticias. Y ojo, tampoco nos dejemos llevar porque Juan Guaidó va a ser la total solución a las problemáticas del país de Venezuela. En este momento también nos quieren distraer a lo que hay detrás de un poder. Todos quieren, todos los políticos en sí quieren poder. No se les olvide suscribirse al canal, también activar la campanita de notificaciones. Por supuesto, compartan este canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales. Y fue un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.